hoy hemos presentado en el pleno del ayuntamiento de córdoba una moción eh, que está consensuada con todos los grupos políticos que todos han votado a favor Es la que decimos que el 1% de las inversiones que están en el presupuesto municipal en el presupuesto del ayuntamiento de córdoba se destinen a nuestro patrimonio arqueológico todo lo que es la conservación eh, la puesta en valor la investigación de todos los yacimientos arqueológicos que son propiedad o que tenemos competencias municipales a la misma vez hemos y queremos hacer un un plan director para que todo lo que hagamos tenga un cierto sentido tenga un orden y tenga una línea en todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio arqueológico a la misma vez eh, del 1% del plan director también eh, exigimos a las demás eh, instituciones tanto a la junta de andalucía como al gobierno de españa pues que también inviertan en nuestro patrimonio arqueológico en nuestros yacimientos arqueológicos que como hemos visto hace unos días en medina sahara pues tanta alegría le ha dado a esta ciudad córdoba es una ciudad eh, ...con muchísimo eh, yacimiento arqueológico... ...Córdoba es una ciudad que fue capital de la Bética... ...que fue capital de al ...y eh, en la que tenemos yacimientos arqueológicos... ...de primer orden y de primer nivel... ...y es obligación del Ayuntamiento de Córdoba... ...su investigación, su conservación y su puesta en valor... ...y por lo tanto bueno pues contentos de que... Eh, ...esta moción eh, haya tenido el consenso de todos los grupos políticos... ...y de que a partir de, del 2019 podamos aplicar... ...ese tanto por ciento como mínimo el 1%... ...a nuestro patrimonio arqueológico".